Los criptozoólogos son aquellos investigadores de misterio que se encargan de la búsqueda de animales ocultos que se cree existen en la Tierra. En cada cultura existen leyendas de bestias, monstruos y criaturas desconocidas para el hombre que atemorizaban a los locales o eran parte de su mitología. Para muchos, estos criptidos son meramente leyendas sin fundamentos, fantasías creadas a partir del desconocimiento del hombre. Sin embargo, Afortunadamente han existido algunas evidencias de la existencia de estos monstruos que siguen dándole vida a la criptozoología. El caso de un descubrimiento insólito en Tailandia ha dado la vuelta al mundo y ha llamado la atención de aquellos entusiastas de la fauna oculta, ya que se comenzó a rumorar el encuentro con una serpiente desconocida. Los relatos de una serpiente con pelo no fue simplemente una leyenda urbana, sino que efectivamente existía, y para demostrarlo, se pudo grabar un video donde se veía un cuerpo alargado de color verde que parecía mantenerse bajo el agua. Sus movimientos serpenteantes dejaban ver efectivamente la naturaleza de un reptil, pero, extrañamente, con un frondoso pelaje. Para muchos, esta criatura sería algo desconocida, quizá uno de los críptidos ocultos en el planeta. Un descubrimiento maravilloso. En un momento del video, existe una revelación importante cuando se ve que aquella criatura saca repetidamente la lengua, como lo haría una serpiente. Por lo tanto, lo único extraño era el pelo que cubría completamente su cuerpo. El fragmento de video de aproximadamente un minuto fue subido a redes sociales, donde inmediatamente comenzó a viralizarse. En TikTok llegó a millones de vistas y los usuarios comenzaron a cuestionarse qué era aquel extraño animal. La gran mayoría cree que el video es falso y que el animal es un tipo de fraude para engañar a la gente en Internet, porque claramente nadie acepta el nuevo descubrimiento de una criatura desconocida, y menos la existencia de una serpiente con pelo. Entonces, ¿el video de la serpiente peluda es verdadero o falso? La verdad. Este caso ha sido único en este tiempo, pero en la antigüedad se había escrito sobre serpientes con plumas, como lo es el dios prehispánico Quetzalcoatl, o en Egipto las serpientes con alas. Pero una serpiente con pelos como tal, de verdad ha sido una sorpresa. Al ver este video y ser parte de la criptozoología, era mi misión tratar de encontrar la verdad, y de inicio supe que el video era verdadero. Pero, ¿qué es aquel raro espécimen? Recordé que dentro de mis estudios sobre animales criptozoológicos, había leído el caso de las truchas peludas que habían sido reportadas en ríos y lagos del norte de Estados Unidos. Aquellas historias de los cazadores que habían pescado a estas rarezas de la naturaleza no eran del todo fantasía. Resulta que por muy difícil de creer, eran en cierta parte verdaderas. Las truchas peludas quizá no eran como se imaginaban, pero sí tenían una especie de pelo, que después se conoció, se trataba de un hongo que crecía en las escamas de las truchas, una enfermedad llamada saprolegnia. Esta historia quizá podía dar luz a la nueva serpiente peluda encontrada en Tailandia y efectivamente... Así fue. En este caso se trataba de una especie de alga o moho que poco a poco invadió el cuerpo de esta víbora, que ha sido identificada como una serpiente calavera o pitón de caña, que habita en los pantanos de aquella región de Tailandia. Quizá muchos no han visto más imágenes del raro espécimen, pero aquí les muestro videos que no se han compartido, como el primer video que se viralizó en internet. Así que ahora... Ya saben la verdad sobre este video que conmocionó las redes sociales y causó un sinfín de especulaciones. Recuerden que en este canal les traigo la verdad detrás de los videos extraños que surgen en internet, así que únanse a nuestra comunidad y sean parte de la legión Oxlack. Mi correo y whatsapp se los dejaré en pantalla, mientras tanto los espero en el siguiente video, para revelar más misterios.